Como preocupante califican la situación del Centro Educativo Gexemaní, construido en las proximidades de una cañada, en el sector Gregorio Luperón. Aseguran los residentes, el hedor es insoportable. Bueno, el eh, principal problema de aquí es la, esta escuela, que está ya equipada para abrir, y por motivo de la, de la calle y esa zanja no se ha podido hacer nada. Y entonces vamos a permitir que inauguren la escuela y que la abran, con este problema de, la, de, de, de, esta, de esta zanja y, y la calle sin preparar. Oh, ellos se hacen los oídos y, y mudos. Vienen y, y ven y, y no hacen nada. Adiós, mi hija, pero tú estás viendo el, el, el problema que hay. Si un niño se cae por ahí, ¿qué tú crees que le puede pasar? Entonces, mira, enfoca para allá, mira. ¿Tú crees que eso está.? Ay, mi hija, cuando llueve, tú estás viendo que no se puede entrar por aquí. Entonces, dime, mire ese pedazo de ahí como está también. Entonces, mira una escuela muy bonita pero entonces no está capacitado eso para para los niños recibir docencia ¿Qué tú crees ¿Qué tiene que decir la escuela? Ay, imagínate ¿qué le van a decir a ellos porque ellos ellos vienen de que supuestamente a inaugurar la escuela entonces ¿cómo van a inaugurar la escuela con, con la calle como está y esa zanja tan fea eso está mal hecho por ellos porque ya no que estamos trabajando cuando le preguntan qué trabajo no se está viendo ahora se puede matar el muchacho hay en la política, sí, que le vamos a en la calle, pasada, vamos a votar ya. por esto y por eso. Dígame, eso está mal hecho por ellos, que van a hacer la calle. Reiteran en numerosas ocasiones, las autoridades locales han prometido arreglar la referida vía para facilitar el acceso al centro educativo. A la fecha, no han hecho nada. En tanto que los residentes en el sector Gregorio Luperón, aquí en San Francisco de Macorís, reiteran el llamado a las autoridades locales y al gobierno para resolver esta problemática en el menor tiempo posible. Para NTN, reportó Joan y Paulino.